Bueno, escúchame atentamente, el de rojo, ese es mi hijo. Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque.